Despierta cada mañana y agradece todo lo que se te da, desde respirar, el poder ver, el poder caminar, hasta lo más mínimo que tengas. Pon tu energía en las cosas correctas y recuerda que independientemente de lo que ocurra, te apuesto a que siempre va a ser ahora, por lo que vívelo con intensidad, ya que no habrá otro ahora. Si tu ahora no te gusta, siempre, siempre tienes el poder de cambiarlo. Trabaja duro. Porque las cosas no se hacen solas, añade valor a lo que haces. Un pesimista cree que lo malo va a durar mucho tiempo, lo que lo aplastará lo lo mentalmente. Los optimistas creen lo contrario y piensan que la derrota no es para siempre. Siempre apégate a la máxima de que la mente es tan poderosa que no habrá nada que la derrote. David Coggins dice... Cuando tu mente te dice que ya no puede más, realmente solo estás al 40%. La mente es el arma más poderosa que poseemos, por lo que si piensas en que llegaste al límite, realmente quiere decir que siempre puedes dar más. Planifica, planifica y nunca dejes de aplicar. Un estudio de la Universidad de Harvard siguió a estudiantes egresados y observó que aquellos que tenían metas eran más exitosos que los demás y aún más quien las tenía escritas su posibilidad de éxito se multiplicaba por lo que es recomendable tener metas bien claras y escritas usa la disciplina como una herramienta poderosa ella te ayudará a conseguir lo que tú quieres utiliza como gasolina que necesita tu motor ya que la disciplina está por encima de cualquier motivación ya que si no quieres hacer algo, hacer algo, la disciplina te recuerda que no es que quieras, es que lo vas a hacer. Es decir, las cosas que tienes que realizar, quieras o no quieras hacerlas. La vida siempre va a presentar mil problemas y a veces algunos muy difíciles. No se puede hacer todo a la vez. Sé focalizado y prioriza tus problemas. No atiendas todo al mismo tiempo. Haz una cosa bien y a la vez en la vida siempre es importante admitir nuestros errores lo más rápido posible esto te dará la posibilidad de corregirlo lo más pronto posible bueno hasta acá espero que te haya servido estos consejos suscribirte darle like y activar la campanita y nos vemos hasta la próxima